Ya. Bien, empezamos la vuelta. Hola, bebé. Porque... Eh, ah, bien, va, bueno, ahora... Bueno, ah, no sé, ya nos devolvemos a Santiago, filo. Hey guys. Bien, gracias, fue un todo. Gracias. Igual no te aguatonas, igual me hicieron a la búsqueda. ¿Cómo vas? Como feriado siempre que leo ese cartel y entro y... después de una breve vuelta por el terminal concluir que no hay churros no. es una zona libre de churros no. ¡Hola, chiquillos! Sufrido... Este es el lado Veggie y este es el lado carnívoro? Estaba muy rico. Quiero compartir mancha? una situación con ustedes. A ver... Tres personas de este carrete se acaban de ir a perseguir a un Pokémon. ¿Este? Yo soy la peor... ¿Este? <risa> sí, sí. Es ese. el Charizard. Ah, pero es que obvio. Yo lo juzgo, pero no también soy como las weas, porque le pasé mi teléfono para que lo agarraran. Ah, <risa> Descansen Chao. Chao Adiós Chao Y aquí no pasa nada Oh, qué costó Ha subido ahí, compás No, que no puedo Creo que es hora de la intro a ver, preguntar al árbol. Oye, preguntar un árbol. Entre lo mejor de septiembre está el cambio de estación, las tardes más largas, el feriado, las fiestas con familia, amigos, comer como sauce. En lo malo está la culpa de comer mucho y subir de peso. A Felicia les impactó mi guata, después que vi el video a mí también. El recuerdo del golpe de estado que no, no deja de ser incómodo y ah, tan, tan poco que hemos avanzado en ese aspecto. Casi unánime, la alergia. pero Quiero destacar dos comentarios de uno del Seba Marín. Seba Marín es chileno, anda en Pamplona, entonces su primera fiesta de septiembre fuera de casa. Pero allá está armando sus propias tradiciones. Igual se fue a un lugar que no es tan ajeno a las fiestas. Pero vio fotos de cómo lo pasaron acá su familia es chilena y eso lo alegro bastante, entonces bacán y por otro lado, Pompons Party Crafty que es mexicana se juntaron las dos las do fiestas nacionales de México y Chile encuentro bacán que con México tengamos como en fechas parecidas porque como que nos caemos bien, existirá eso caerse bien entre países. Eh, saludos a La Felicia, a Magox, a Camila a Daniela Ayala, Vale Zoom y a, vale Zoo a Claudio. Esto fue una edición express de me preguntará ahora. Ahora me voy para la casa y fijo. ¿Cómo para? padre? Vlog. Vlog, sí. Porque... <ríe> <ríe> la verdad, que para mí septiembre es el mes 6. El año no comienza si no es en marzo, si bien en enero se celebra el año nuevo para mí se siente que el año comienza en marzo entonces estoy en la mitad del año, como que uno ya tiene como cierto ritmo ganado está como con el vuelito, como que de aquí las cosas empiezan como a caer por su propio peso y van avanzando solo, así que hoy comienza la primavera, que lo disfruten todos ustedes, hermanos alérgicos